Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un nuevo live streaming en directo y tan indirecto como que espero contar con vuestras preguntas durante el propio streaming y que tanto el invitado de hoy, José Ramón Padrón, responsable de eh, SiteGround España y responsable de una de las empresas de, de hosting más importantes de, del mundo, sin duda alguna el eh, líder en el mercado europeo, eh, responderemos sobre preguntas acerca de este próximo Black Friday que se, se nos avecina y claro ese momento de Black Friday muy importante tanto para consumidores como para empresas. Muchas empresas concentran a nivel de comercio electrónico el 50% de sus ventas en este periodo tan corto de tiempo y muchos usuarios lo que hacemos es concentrar gran parte de nuestras compras precisamente aprovechando las ofertas de, de estas fechas. Momento especialmente importante tanto para consumidores como para empresas. Y para hablar de, de ese tema, Qué mejor que eh, el responsable de una empresa de hosting que conoce muy bien el sector y que además desde, desde su punto, desde ese ground, eh, tiene millones de clientes que tienen sus comercios electrónicos y tiene una especie como de atalaya desde la cual ve cómo se mueve absolutamente todo el mercado. Bienvenido a este live, José Ramón. Muchísimas gracias, Emilio. Es un placer estar aquí. Y, y sí, hay de los proveedores de hosting tenemos. Una perspectiva curiosa ¿no? de lo que ocurre durante el Black Friday, eh, no solamente porque lo sufrimos en nuestras carnes, eh, más que nada porque nosotros también tenemos ofertas de Black Friday, sino también porque eh, los que medimos un poco la actividad de lo que ocurre eh, y además hacemos un registro de qué tipos de incidencias y tal eh, ocurren durante este periodo de tiempo, eh, tienes una idea muy eh, exacta, sobre todo técnicamente hablando, de las cosas que pasan en Black Friday y qué tipo de, a qué tipo de situaciones se pueden enfrentar los dueños y dueñas de tiendas online. Te agradezco mucho la invitación y es un placer estar contigo aquí a hablar de, de este tema. Eh, y, y nada, espero, yo, yo te escucho fantásticamente bien. A ver qué dice la gente. A ver qué dice la si gente. No, es sí. que, que nos den feedback porque el, el último streaming que grabamos tú y yo que fue hablando de, de SEOsen eh, sobre el e-book que habíais publicado eh, con 28 autores sobre la temática de SEOsen. Eh, justo desde el de, de, de, de link de Twitter que acababa de morir Periscope, el de Twitter también se había muerto. Y entonces oh. me dio un pequeño disgusto de decir, uy, eh, a los de Vaya. Twitter eh, la migración de Periscope a Twitter no le había funcionado del todo bien en directo. Así que mejor preguntar. Pues está eh, muy bien se, preguntar. si nos, nos escucha, alguien. se nos ve bien. Eh, más, de hecho, de escribir desde la red en la que estéis, porque así sabemos si nos está escuchando desde Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch o Twitter. Bueno, Pero... si no responde nadie, a lo mejor <ríe> es que no se escucha ni <ríe> de bien. Sí, a lo mejor que me estoy... Me estoy me, o, o, o estamos hablándole al, al vacío, espero que eso no ocurra, por favor, dando feedback... Eh, pero las malas, esto se nos queda grabado en versión HD, con lo cual eh, lo podríamos claro. re, eh, retransmitir. Así bueno, que, fantástico. por entrar en, por entrar en, en faena directamente, a José Ramón, te quería preguntar que, cómo ves este eh, Black Friday de 2021. ¿Diferencias con respecto al del año pasado y si ves que haya un crecimiento en cifras? Bueno, desde el punto de vista del hosting, lo que sí observamos es que en 2020, eh, en 2020 hubo un aumento gigantesco, de, de las activaciones de e-commerce. E, y no todos esos e-commerce, eh, no sé si tuvieron tiempo o no, de, de ponerse al día eh, desde la pandemia, desde los confinamientos hasta el momento que se celebró el primer Black Friday. Pero hablamos de que durante 2020, por poner un ejemplo, hubo un aumento del 226% en la creación de páginas web, tiendas online dentro de SiteGround. Nuestro espectro de medidas estamos hablando de cerca de 3 millones de webs, para que os hagáis una idea. Es decir, y además en todo el mundo. Por lo tanto, podemos hablar de una cifra global, que fue de un 226% en Europa y un poquito menos, un 210% en, de media en Estados Unidos, en la, en la zona de Estados Unidos. Eh, ¿Qué va a ocurrir este 2021? Bueno, que ya tenemos un montón de comercios electrónicos con, con experiencia, con al menos un año de experiencia que se han incorporado al mercado, aparte de los eh, players ya establecidos, que los hay enormes, ¿no? Hablamos desde marketplaces como AliExpress, Amazon... A, a tiendas pequeñitas o, o proyectos como el de correos que está activando ese comercio electrónico en el, en el mundo rural etcétera. Lo normal es que el Black Friday suponga más o menos, Emilio, un 30% de la facturación anual de, comer, de cualquier comercio electrónico. Eh, así significó en 2020. Este año se espera que sea del 37%. Eh, este de, además, en Black Friday los productos más demandados normalmente pues eh, por lo que podemos ver es ha sido siempre ropa y complementos, han sido lo, lo que más se ha llevado las cifras El año pasado eh, fundamentalmente, eh, electrónica, la anterior con un 32%, la electrónica con un 26%, y luego libros, música y viajes con un 23%. Estas son las tres categorías más eh, que más se espera que vendan en este 2021 igualmente. Y eh, a diferencia de... Bueno, y si nos retrotraemos un poquito más, eh, de 2019 a 2020 hubo un 27 de aumento en el número de pedidos y esto se espera esto se espera que, que, que, que crezca durante este 2021 porque el público acostumbrado a hacer compras online ha crecido eh, ha crecido y otra cosa ya no sé si tan positiva es que <ríe> ya no sé si tan positiva es que se espera un aumento también del, del ticket medio pero hay dos razones para ello no una bueno, pues por el tipo de producto que se ponen a la venta, pero hay otra que no es tan positiva y es que tenemos como dos o tres problemas en este momento, pequeñas crisis a nivel mundial, que pueden afectar a todo. Y cuando digo a todo es a todo. Eh, la primera y la segunda, que es la crisis del aluminio, por, porque en Guinea-Conakry, la Bauxita, bueno, algún golpe de estado, hay un, problemas de abastecimiento de este mineral y un 40% de incremento en el precio de, de, de, del aluminio y dirá sí. a la gente y esto en qué me afecta a mí bueno pues afecta porque por ejemplo afecta a los electrodomésticos que es una de las tres eh, una de las tres eh, pro, uno de los tres productos que principalmente se venden en, en black friday en la parte de electrónica están incluidos los electrodomésticos y luego hay una segunda que es la crisis de los eh, de los procesadores de eh, la verdad es que hay, un, hay una escasez de semiconductores que está afectando a la producción de microchips. ¿Y en qué se traduce esto? Bueno, pues que todos los proveedores y fabricantes tienen, y fabricantes hablo de ordenadores, producción de móviles, consolas, electrodomésticos, eh, televisores, automóviles, tienen escasez de microchips en este momento. Y luego la tercera, que está ya es la leche, y esto lo comprobábamos el otro día en el, precisamente en el networking, que lo estábamos hablando en el e commerce con uno de tus invitados, perdón, que no me acuerdo del nombre, que hablamos eh, con Edward, mucha gente. Eduard Pérez. Eduardo Pérez, Eduardo sí. Eduard. Sí, el segundo sí. apellido era compuesto, Pérez no sé qué, pero sí, Eduard. Que nos comentaba que si él antes le costaba traerse un contenedor desde China 2.000 euros. Ahora le, va, ahora le cuesta 12.000. 12.000. Hombre, pues mira, ahí lo tenemos. Hola, Eduard. <risa> ahora le cuesta 12.000 e incluso en los puertos hay quien... O sea, que se da prioridad al mejor postor. Es decir, que hay gente que paga 15, 16, 17, 20, 20, 20... O lo que sea necesario para que ese contenedor salga antes. Y estos tres factores yo creo que van a incidir bastante en el Black Friday. Primero aumentando el ticket medio porque... La escasez, ya sabemos que mayor demanda, eh, poco producto, normalmente va a incidir en el precio. Pero luego, sobre todo, en los envíos, ¿no, Emilio? ¿Tú cómo lo ves? Eh, la parte esta de los envíos de contenedores, y prácticamente teniendo en cuenta que todo se produce desde China, puede afectar a los envíos, ya no internamente, logísticamente, dentro del país, sino el, en la llegada desde otros, desde otros países. Hmm. Sí, pues mira... Eh... Eh, sí, por supuesto, vale. Pues entonces, eh, a ver, comentando, es que estamos haciendo un momento más channel. Entonces, eh, porque vamos a intentar invitar al bueno de Eduard que ha dejado mensajitos por, por aquí saludando y ya que nos puede informar de primerísima mano de, de cómo va precisamente el tema de la, el, los problemas logísticos que tenemos en el mercado a nivel de, de entrega de Temas tema logístico marítimo, le voy a pasar la URL del estudio privado eh, de Stringer que estamos usando... ...que ya lo tienes por DM, si te animas a subir para que nos aporte precisamente a la conversación... ...tu experiencia respecto a ese problema logístico. Y eh, con toda la introducción que has hecho, eh, Mon, eh, te voy a... Vaya rollo soldado eh, eh. No, es que has hecho un poco el estado de la nación del Black Friday donde yo quería precisamente a partir de aquí empezar a hablar de luces y sombras. Sí. sí, sí. Eh, eh, luces, eh, respecto a que eh, un, eh, un pequeño inciso, muchas gracias a los que tanto de Twitch como de, de LinkedIn estáis saludando. Lo de Twitch más ilusión porque estoy intentando subir en esa red social. Quién sabe, mejor de mayor Mago Streamer. <risa> Lo estoy intentando. Y Luces, eh, antes de entrar en el tema de las sombras, que también resulta muy interesante, porque justo tú y yo acabamos de ejercer la parte. ...de trabajo de un concurso de comercios electrónicos en España. Nos hemos tenido que leer ambos dos eh, eh, casi los 125 <risas> planes de negocios resumidos. Pero 125, os aseguro, eh, son muchos folios, son muchas informaciones, visitan muchas páginas web. Eh, y después de ver esos 125 candidatos, yo he visto una mejora de calidad... De, de los comercios electrónicos presentes en cuanto a omnicanalidad, eh, internacionalización, eh, eh, técnicas de marketing. O sea, uh -huh. con toda la información que hemos estado leyendo precisamente para eh, elegir, que ya, ya hemos, hemos dado nuestros veredictos, han quedado unos finalistas y el 21 de octubre se publicarán los ganadores. Pero justo como tú y yo hemos sido jurados del mismo premio y hemos leído los mismos informes, ¿no te parece que la calidad de los proyectos presentados entre años ha subido una barbaridad? Bueno, eh, no solamente coincido contigo, sino que además yo lo analizo desde el punto de vista como, como ya sabes, yo trabajo un proveedor de hosting. Entonces, eh, bueno, eh, al final yo le hago a cada una de las webs un análisis de, de velocidad y de experiencia de usuario. Y respecto al año pasado, del año pasado a este, he notado, aparte de todo lo que has dicho, una mayor calidad, tanto en las campañas de marketing que han hecho, el tipo de contenido que publican, cómo, cómo hablan de cada uno de los productos, el proceso de compra, el proceso de compra entrando, viendo cómo, es el, cómo son los formularios eh, para finalmente hacer el pedido, ha habido un incremento en la calidad. La verdad, yo creo que el e-commerce en España, yo no sé muy bien si hay un estudio por ahí que, que pueda... Eh, subrayar lo que decimos pero creo que tú y yo coincidimos en que ha habido una mejora bastante sustancial como has anunciado, Emilio coincido contigo, en que ha habido una mejora en todos los aspectos, pero a mí me ha sorprendido ya desde el punto de vista friki técnico que la gente le está eh, dando un poquito más de importancia a la optimización, cosa de lo que pues, hablaremos en otro momentito que es más técnico y tal pero, pero yo creo que, que coincido contigo y efectivamente hay un aumento en la calidad, es más el proceso de selección ha sido arduo ha sido arduo. Yo me he encontrado, porque yo me hago mi, mi, mi Excel con mis puntuaciones, voy sumando y me he encontrado con cinco empates con la máxima puntuación. A lo mejor en la misma categoría. Y para desempatar eso, madre mía. O sea, me ha costado y, horrores. Y, de, y después la organización nos volvió a mandar un correo y decir, ayúdanos a desempatar, que, eh. que, <ríe> que entre veintipico jurado que éramos, al final hemos llegado a empatar en varias, en varias categorías. Eso Bien, es bueno. Porque, porque eso significa, Emilio, que ha habido tres o cuatro empresas que han destacado sobre las demás. Y todos estamos de acuerdo. Y todos eh, estamos sí, de acuerdo. Eh, Yo creo que eso es bueno. Eso es bueno porque significa que estamos casi todos de acuerdo en algo y eso no es fácil. Porque somos muchas personas y son muchos, muchos comercios electrónicos. Lo cual bueno, es una buena noticia. Eh, eh, hablabas al principio en tu speech inicial del Estado de la Nación del Black Friday acerca de de activaciones nuevas en Seground, que al final mejor no, no, que no. vosotros poco vas a ver si hay nuevos o no y eh, e commerce si tienen más tráfico o no. Eh, pero eh, ahí le veo yo un, un momento de, no sé si saturación o de maduración o de complicación del mercado, donde tantas activaciones de nuevos e-commerce entiendo que van a subir los precios de la, del marketing y del coste de adquisición de usuarios hasta prácticamente las nubes. Eh, ¿Eso podría ocurrir? Eso podría ocurrir, claro. Todos los que somos clientes de Google y Google Ads Sabemos lo que pasa con la puja de las keywords y todo esto. O sea, es cierto. Cuanto, cuanta más, cuantas más compañías se estén pujando por, en ciertos sectores, en, en verticales específicos, pues sí. Todo se hará en, en definitiva, o al menos algunos aspectos de nuestras campañas serán más caros. Eh, y más competido, claro. Yo es que, claro, como trabajo en un sector súper competido, súper, mega, hiper competido, pero... Claro. No, no sé si nos superan, pues que no lo tienen nada fácil, hoteles, agencias de viajes, electrodomésticos, electrónica, que también es súper pujado. Es decir, hay una competencia terrible. En, en España, afortunadamente, el sector del hosting es muy maduro, aquí hay muchas compañías que lo hacen muy bien y al final estamos compitiendo, al menos en una parte de, de lo que se hace, ya sabes, que es la, eh, la, la compra de publicidad, ahí sí, ahí es, es algo bien. complejo y que cada vez se hace más complejo. Pero al final, ya sabes que hay más estrategias, más formas de resaltar y hacer tu oferta más interesante frente a los competidores, que están más basadas, por ejemplo, en nuestra experiencia, más basadas en el content marketing, ¿no? en el marketing de contenidos y, y esa experiencia de usuario que pueda tener el, cliente, eh, que pueda tener el potencial cliente cuando eh, tiene una visión, ¿no? tiene una sensación frente a lo que tu marca significa y las cosas que haces por sus clientes y sus potenciales clientes. Yo creo que ahí está la diferencia. ¿eh? O sea, sí. que sube mucho Google Ads o Facebook Ads o Twitter Ads. Bueno, pues buscaremos la forma de equilibrar el presupuesto. Pero sí, coincido ¿Por con qué. Que... Subirá. La diferencia, la diferencia principal que veo es que aquel e-commerce que eh, ya cuente con una amplia comunidad, que durante los últimos años se haya dedicado a crear una base de datos eh, de usuarios fidelizados, de unos datos de contacto que estén actualizados, porque eh, eh, pequeña recomendación al primer mensaje de error por parte de, del mailer de, de ese usuario, eh, inmediatamente, eh, a intentar vía otro canal volver a rescatar, porque lo que no se puede es enviar dos correos electrónicos a la misma dirección que da error. Eh, sí. bajo su pena de, de entrar en listas de spam. Y entonces eh, tenemos los e-commerce antiguos con comunidades fidelizadas que puedan utilizar su propia base de usuarios y los datos que ellos conocen para intentar hacer ofertas personalizadas y los e-commerce recién activados que no tengan una comunidad que tengan que tirar de una forma eh, bastante intensa de marketing y de publicidad mm. eh, pagando para conseguir eh, tener la atracción, eh, tener la visibilidad, el eh, awareness que necesitan esos e-commerce en, en estos tiempos. Sí, sí, que los que comienzan, están comenzando. Como cualquier negocio, le toca cavar, le toca trabajar, le toca, vamos, trabajo eh, hasta, hasta, que, hasta, que hasta que tienen una posición que les permite tener unos conseguir unos objetivos que se hayan planteado. Eh, pero a mm -hmm. todos nos ha tocado picar piedra desde el principio y es un camino arduo y largo, ¿no? Pero, pero bueno, la, la, la publicidad pagada es una buena forma de empezar mientras haces mientras vas posicionando tu negocio orgánicamente, a través de SEO, a través de contenido y presencia en canales. No. Uf, pero... eh, Marcia Paola, que estuvo participando en el Afterword de SEO-SEN que organizamos hace muy pocas semanas, justo con el apoyo de Sageraum y que eh, también participó como ponente en el live del posevento. Nos pasa preguntita para Mon, que es que si tuvieras que, que enumerar las claves para una buena experiencia de usuario en un e-commerce, eh, ¿cuáles eh, enumerarías? Bueno, hay, hay bastantes, ¿eh? Eh, voy a intentar eh, ser breve, pero bueno. Bueno, eh, un e-commerce debería tener un diseño sencillo, eh, pensado siempre en la experiencia de usuario, con llamadas a la acción en el sitio correcto y sin pasarse, y sin pasarse. Eh, lo, lo llevar al, al usuario por un camino correcto Y además todo esto desde escritorio Que es donde se está produciendo la mayoría de las compras Por cierto eh, A también eh, desde la parte móvil Que es importantísima Una es pues, esa uh, eh, usabilidad Por una parte, sobre todo el diseño Sencillo y eh, con llamadas a la acción otro, import, otro importante Y este ya tiene que ver con, con nosotros Con los proveedores de hosting y con el desarrollo Es la velocidad los factores que ha puesto eh, eh, Google con las eh, Core Web Vitals están pensados en la experiencia del usuario. ¿no? Entonces, aspectos tan importantes como la velocidad de carga del, del, del contenido principal, de la página principal. Por debajo, Google esti, estimu, est, estipula, iba a decir estimula, bien. estipula que por debajo de 2,5 segundos está bien, nosotros decimos que por debajo de un segundo todavía mejor. ¿no? La carga principal de la página web. Después... El, eh, cuánto tiempo tarda en ser interactiva. Una vez que carga la página, cuánto tiempo tarda un usuario en poder, en poder eh, operar directamente en ese e-commerce. En ese e eh, y después está que no se mueva demasiado el contenido, que es el CLS. Estos son muy técnicos, eh, pero es como mide Google la experiencia de usuario en sus core web vitals y son importantes para el posicionamiento. No son fundamentales. No hay que tener los marcadores al 100%, ni cumplir el 100% en el antiguo Pitch ni nada por el estilo. No nos podemos eh, eh, volver locos con las cifras, pero son importantes Después, un proceso de compra Claro, con información de la empresa Es decir, la gente confía Hay que generar confianza Y esto se genera poniendo Información de la empresa, fotos De los trabajadores El, eh, el domicilio fiscal, toda la información Que puedas, canales de atención Que alguien pueda eh, hacer una llamada Telefónica o abrir una sesión de chat Para eh, solventar cualquier duda Antes de comprar durante la compra y, y durante el transporte, hasta que llega a su domicilio. Eh, hablábamos de velocidad, hablábamos de diseño, hablábamos de, eh, del proceso de hablábamos de la, de la información de la empresa para generar confianza y luego el proceso de compra. Cuando llega el momento de, de pagar y de rellenar datos, hagámoslo de una forma amigable. No recojamos más datos de los que eh, necesitemos, realmente lo que necesitemos, lo justo. Con una distribución en pantalla, en dos columnas, hablábamos ayer en un webinar con Max Camuña sobre este, sobre este tema, cómo debería estar distribuido, ¿no? lo, más, lo, más, eh, lo más ligero posible. Dos columnas y pocos capos. lo que necesites exclusivamente para tu, para tu pedido. Y atención al cliente. Eh, ya la comenté antes, pero la, la, vuelvo a, la vuelvo a comentar. La experiencia de usuario al final es la sensación, es una sensación subjetiva, porque es eh, la sensación que tienen eh, tus usuarios respecto a tu negocio o servicio eh, pero hay muchas cosas que se pueden medir con números, como las que os comentaba de las Core Web Vitals y, y este estilo pero si hay algo que agradece a la gente es la confianza, y eso se traduce en información de la empresa fotos, que no haya precios ocultos, que no vaya aumentando el ticket según va avanzando el carrito con cosas que no estaban pedidas por el cliente y esa transparencia también ayuda yo lo resumiría así, desde el punto de vista del proveedor del hosting y desde el punto de vista del usuario, que creo que al final todos, Marcia, eh, somos usuarios y sabemos las cosas que no nos gustan. Pues, sí, por supuesto, el prevé. contenido. Resen, sí. Claro, información al final. Eh, reseñas de productos, gracias Marcia, es, es un apunte súper interesante. Reseñas de productos, reseñas auténticas... El texto, la descripción de los productos, sin copiar y pegarlo del resto. No, no, textos propios, una buena descripción de producto. Que esto también le gusta a Google, le encanta. Que haya contenido propio. Y las reseñas, la gente al final las ve. Están ahí. Y si y, y contestarlas, en el caso de que sea, por ejemplo, Google My Business, ese, todo lo que rodea a tu empresa, tiene que tener una presencia en redes eh, f y Para eso, eh, cuando haya posibilidad de feedback, que respondas siempre a tus clientes. E incluir reseñas y todo lo necesario para que la gente vea que eres una persona, una compañía, un, una tienda online de fiar, fundamentalmente. Pues nos hacen, desde Twitch, nos hacen una pregunta eh, sensible, pero eh, bastante esperable teniendo en cuenta que hay mucho dinero en juego. Que es que eh, se están viendo bastantes hackeos en, en, en empresas de la competencia y preguntar si estáis teniendo eh, intentos de asalto, que yo entiendo que son, no es si, si hay intentos, sino cuántos intentos de asalto por hora o incluso por minuto se puede llegar a tener, porque asaltos hay, o sea, eso el proveedor que niegue que eso existe está mintiendo, asaltos no, no, hay, lo que, hay que tiene es una buena... Hay que tener una buena estructura para, claro. para poder defenderse de ese tipo de situaciones que son lo más normal del mundo y cómo eh, protegéis a vuestros clientes respecto a ese tipo de situaciones. Gracias, Carlos, por la pregunta. Estas me encanta. Bueno, he de decir que el mayor peligro que existe ahora mismo en Internet es la propia empresa. Eh, ya sabéis que en España la mayoría de las, de, del, tejido, de, del tejido económico está formado por pymes y profesionales, estamos hablando del 90 y pico por ciento, o sea, realmente. El problema es que, eh, uno de los problemas, ¿no? una de las, eh, de las principales causas de, de los ataques, es que la mayoría de estas empresas, como son pequeñitas, dos, tres personas, cuatro cinco, no se creen que vayan a ser, ataques, eh, a ser atacados o a ser las víctimas de un ciberdelincuente. Esta es una de las razones. Y esa especie de relajación provoca que no se tomen las medidas necesarias. Por una parte tenemos esto, Carles. Eh, tú, como estás haciendo esta pregunta, está claro que es una persona interesada. Es una persona que tiene cuidado de, eh, por la seguridad y seguro que tomas muchas medidas. No sé si eres un diseñador, a qué te dedicas, eh, un programador... Eh, pero si tienes información sobre eh, qué pasa en otras empresas de hosting es que eres usuario de al menos una empresa de hosting. En todo caso, por una parte tenemos eh, la cadena más eh, débil del eslabón, las personas, que en caso de empresas pequeñas, pequeños profesionales y pequeña empresa, no se creen que puedan ser víctimas de un ataque. Pero lo cierto es que el 43% de todos los ataques que se producen en Internet son a empresas pequeñas. Y hay otras cifras que asustan todavía más. Y es que de, eh, a los seis meses eh, el 60% de las pequeñas empresas atacadas por un ciberdelincuente, no voy a decir hacker, por supuesto, ya sabéis a qué me refiero, sino ciberdelincuentes o cibergiripuertas, como queráis llamarles. Eh, el 60% de las pequeñas empresas que son atacadas por ciberdelincuentes desaparecen a los seis meses, aquí hay muchos seis. Eh, porque el coste medio de la, del ataque tiene, está, entre, eh, está cerca de los 35.000, 36.000 euros. Por lo tanto, este es un tema capital. Además, estamos en octubre, que es el mes de la ciberseguridad, Emilio. Mira qué bien viene esta pregunta de Carles. Eh, ¿Y qué está ocurriendo? Bueno, hay que tener en cuenta unas ciertas medidas de seguridad cuando tenemos una tienda online, una web o cualquier cosa en internet. El uso de contraseñas fuertes, Software absolutamente actualizado a la última versión posible. Es más, si usas Wordpress, Joomla, PrestaShop y hay algún módulo que no te permita avanzar de versión de PHP, por ejemplo, te recomiendo que cambies el módulo, no de versión de PHP, sino que cambies el módulo para poder subir a la última de PHP, por poner un ejemplo. O sea, hablábamos de contraseñas fuertes. El software absolutamente actualizado. Y simplemente estas dos cosas, ¿eh? y una buena política de backup, para prevenir en el caso de que finalmente ocurra algo, esto hace que, nuestra, eh, que, que una tienda online y que, un, eh, y que una página web sean más difíciles más difíciles de, de, de craquear, de, de ser atacadas y de recibir ataques. ¿Qué está ocurriendo? Porque hablabas de otros, una agencia de performance marketing. Fantástico, Carles. Ostras, los habéis vivido, lo siento mucho. Eh, y no nosotros. Ya, ya, ya lo sé. Ya lo sé. Lo siento mucho. Porque... Hay dos formas fundamentales de, de, para un proveedor de hosting de, bueno, la lucha es constante, ¿vale? Todos hablo. No puedo hablar por todos los proveedores de hosting porque no todos hacemos lo mismo. Pero es cierto que se ha producido en algunas empresas de hosting ataques, porque eh, han mantenido versiones antiguas de software, en este caso PHP, conozco yo un ataque muy, muy solado, eh, y que ha permitido a ciberdelincuentes entrar a través de vulnerabilidades de PHP, entrar vía CTP, tomar control de una máquina y hacerse con todos los datos con todo lo poder hacer lo que quisieran en ese servidor que tenía además unos cuantos clientes hablamos por encima de 2000 o algo así y esto ocurrió en varias máquinas y esto ocurre por debilidades en, la, en, la, en, la, en un plan de es un plan de seguridad es decir, cualquier proveedor de hosting eh, en este momento eh, debe tener una política muy clara respecto a la actualización de software y esto es lo que está pasando, empresas de hosting que usan software muy antiguo de HP 5.6, eh, 7, porque el 7 ya es muy antiguo, ya, está, ya estamos en 8. ¿no? Eh, eh, los que lo mantienen porque quieren mantener a su base de clientes que no pueden actualizar corren graves riesgos. Y me imagino eh, de qué empresa hablas y en qué empresa estás alojado. Y hace poco ocurrió y afectó a muchísimos clientes. Y yo lo lamento mucho por ser compañeros del sector, pero toca actualizarse. Y actualizarse implica un cambio muy radical en la estructura de sistemas y de software. Entonces, la seguridad en e-commerce es importantísima, es importantísima. Tenéis que estar y utilizar proveedores de hosting que estén a la última, a la última en versiones de software, a la última en hardware, con un soporte que sepa de, de lo que habla. Y luego, hacerle la pregunta a vuestro proveedor de hosting, ¿qué pasa si hackean mi web? ¿Qué pasa si alguien entra? ¿Cómo me ayudáis? ¿Qué puedo hacer? Y revisar vuestras políticas de backup. En, en tiendas online son diferentes a una web normal. ¿Por qué lo digo? Pues porque se producen pedidos y cambios en la base de datos durante todo el día. Eh, eh, Internet está abierta 24 horas, vuestra tienda supongo que también. Y se pueden producir eh, pedidos en determinadas zonas del día. ¿Qué ocurre si te atacan y tienes que ir a una versión previa? Pues que has perdido pedidos, por ejemplo, porque tu copia de backup no ha recuperado. O sea que tened cuidado con esto. Y pedirle a vuestro proveedor de hosting que os aclare vuestra su política de backup, mínimo una copia diaria en hosting compartido con un histórico de 30 días. Y si hablamos de virtuales o servidores con una capacidad de espacio más grande, mínimo una capacidad de 7 días. Si vuestro re negocio requiere algo más, acudiz a plugins y a funcionalidades que es súper fácil, os hacen una copia en local o en AWS o en, o en donde queráis o en Dropbox. Eh, pues, pues te lo, te lo quiere personalizar concretamente sobre SideGround. ¿Cómo hacemos nosotros, eh, has... Claro, Sí. Un placer. Este es uno de los temas más candentes hoy en día. Y además en el que más uno de los que más recursos eh, ponemos en marcha. Marketinianamente, nosotros tenemos tres pilares. En velocidad, soporte y, y atención al cliente. ¿vale? Esto es el marketing, lo que ves de SideGround. Eh, no solamente es marketing, lógicamente. ¿no? No, somos gente honesta eh, y humilde... Y solo ponemos lo que sabemos hacer. En seguridad hay muchas cosas. Primero, eh, la plataforma en la que estamos alojados. En nuestro caso es Google Cloud. Nosotros utilizamos los servicios de Google Cloud. Ellos nos facilitan hasta la capa de hardware y la de orquestación de cloud, que es otra. Y a partir de ahí, todo lo que hay encima es nuestro. Bien, nosotros tenemos parches publicados en el kernel de Linux. Tenemos nuestra propia versión de Linux Containers. Eh, tenemos, eh, fuimos los que inventamos el aislamiento web por CHroot en el año 2006 Algo que era prácticamente imposible en Hosting Compartido en aquella época Lo hicimos nosotros O sea, tenemos una parte muy eh, una parte propia de creación de nuestras propias herramientas Pero para concretar, que cada vez que hablamos de, de uno mismo Mucho se puede abrir eh, Las cuentas están... Cada, lo que haga un cliente en Hosting Compartido, por ejemplo, en Cloud No afecta al resto Pase lo que le pase, ya sea por un tema de consumo de recursos o de seguridad. Tenemos herramientas específicas hechas para CMS. Somos un proveedor de hosting especializado en CMS. No tenemos hosting para todo, tenemos hosting para CMS. Puedes alojar tu web HTML con JavaScript sin problema. Pero si tienes un SQL Server o O, un, o, un, eh, o cualquier Oracle o algo así, no somos tu proveedor. Entonces, si utilizas WordPress, PrestaShop, Magento, Joomla, Drupal o tu web está hecha con tecnologías lab, Linux, Apache, MySQL, PHP o X, somos tu proveedor. Entonces, herramientas específicas, toda parte desde el data center, en este caso Google, data, eh, Google los data centers de Google, que, que bueno, si aloja la plataforma de Google, algo de seguridad sí que tiene, ¿no? ¿verdad? Eh, la parte de servidores con el aislamiento web y la actualización hasta la última versión en todo momento del software de servidor, que no depende de vosotros, esto es así eh, diario, además. Más la capa, vamos a la siguiente capa que es el CMS. Y aquí tenemos herramientas que restauran, eh, por ejemplo, los permisos de, de ficheros y carpetas. Tenemos un plugin de seguridad hecho por nosotros para WordPress que se llama eh, SiteGround Security, que incluye todo lo que necesitas para seguridad, para seguridad. Hecho por nosotros. No tienes que eh, descargarte otro, aunque puedes utilizar el que te dé la gana, por supuesto. Eh, certificados Let's Encrypt eh, para TLS, eh, pues, eh, gratuitos e ilimitados. No hay costes ocultos. Backups diarios en hosting compartido con una copia de 30 días del que puedes recuperar contenido, bases de datos, email o todo a la vez de cada una de esas copias. Además, las copias de tu backup están distribuidas en diferentes data centers del que está alojada tu web. No va vale a ser lo que, no, que nos ocurra lo que le ocurrió a otro los de hosting que ardieron dos data centers y perdieron un montón de, de clientes y de contenido o sea en este caso si tu web está alojada en, en el de en spain que suele ser en Schaben, en holanda dentro del territorio europeo la copia está en frankfurt el de frankfurt en Schaben. el de chicago en y así sucesivamente para aumentar la seguridad y luego la gente sabe de seguridad dentro de nuestro equipo de soporte eso sí eh, hay una parte que corresponde a los clientes y es todos los plugins tenemos actualizaciones automáticas, algo que es importantísimo a lo mejor a los diseñadores y desarrolladores no les gusta mucho lo que digo, ¿no? porque no les gusta que todo se haga automáticamente, que prefieren supervisarlo ellos también tenéis esa opción pero debéis daros cuenta que más del 60% de los clientes de los proveedores de hosting no tienen ni idea de programación ni de diseño a esa gente hay que dárselo todo hecho, porque su negocio es importante y si no cuidamos de esa parte, nadie lo va a hacer entonces, actualizaciones automáticas, certificados de Sentry, backups con una, eh, con una eh, configuración especial, eh, un, pl un plugin propio de seguridad para, eh, para WordPress, herramientas para ficheros y carpetas, toda la protección anti ataques de delegación de servicio que Google nos da. Y luego, eh, scripts propios que te defienden de ataques de fuerza bruta o de diccionario. La verdad es que de seguridad podría estar hablando dos horas, pero lo voy a dejar aquí. Esto sería lo fundamental. Vale. Eh, y es así como trabaja con la seguridad, a partir de un equipo que lógicamente está monitorizando el tráfico de entrada y salida y está viendo qué posibles amenazas, además de un firewall web que tenemos en las instalaciones, un firewall web eh, con eh, el, un número superior a 700 reglas actualizado día a día eh, para que vuestros eh, páginas web y comercios electrónicos estén seguros. Carles, esto podría seguir, vale, pero digamos que gracias a ti, Carles que podría seguir, pero es un tema muy importante. Recordad, estamos en el mes de la ciberseguridad. Prestad atención, porque es, es, es un tema, vamos, doble factor de autenticación a el de control, uso de contraseñas fuertes, por favor, usad estas herramientas tan básicas. Vale, si no las tiene vuestro proveedor de hosting, cambiaos de proveedor de hosting, directamente. Bien. Te voy, a, te voy adelantando la pregunta de Sergio mientras os comento. A, hemos vivido eh, esta semana la gran caída de los servicios de, de Facebook, WhatsApp e Instagram. Y, y ten en cuenta que eso le pasa a una de las mayores a, de las mayores empresas del mundo. Que todavía uh -huh. tiene que, que aclararse qué es lo que exactamente ha ocurrido, aunque parece... Bueno, temas un temas de DNS. Fallo, un fallo, un, en DNS siempre fallo humano. Que, que a alguien se le fue el dedito... Y, y irse el dedito es que no podían ni entrar en la oficina porque las tarjetas electrónicas de entrada a la oficina eh, van con las bases de datos y servidores de Facebook. Pero el detalle, a, eh, aterrizando en lo humano, en lo que nos interesa de, del común de los mortales, todo el que tiene su tienda o su negocio, eh, me llegó mucha gente diciendo, socorro, socorro, socorro, socorro" es que eh, hablo con mis clientes mis clientas por Instagram, por mensajes privados. Eh, eh, eh, vendo mucho por eh, WhatsApp My Business y compro Ajá. publicidad en Facebook. Ajá. Y claro, eh, ¿cómo contacto con mis clientes? Eh, Había herramientas de backup y herramientas de backup Ajá. para Facebook. Lo llevas complicado, ¿no? Eh, Facebook es muy cenosa de que los datos de tu, tuyos los mantengan solo ellos. Y que tengamos en cuenta que cuando nos hacemos usuario en Facebook, esos términos servicios que nadie lee, eh, tu foto, tu, todo, todo lo que publique es propiedad de Facebook, no es tuyo, no es de tu propiedad. Y entonces, a partir de ahí, me, me llegaba un momento shock y de decir, pero no tengo negocio. Digo, es que tienes que claro, plantearte señor. no depender solo de una empresa, tienes que plantearte tener que tu centro de tu identidad digital no esté. En una red social, si no sea un dominio tuyo propio o una entidad propia que esté a tu nombre, que hayas pagado con tu visa y que tengas una base de datos de los teléfonos, de los correos, de la forma de o de las direcciones. O sea, cómo contactar con tu cliente que no sea a través de un buzón de una red social, la cual no es que se caiga Facebook, a lo mejor mañana decide que tu cuenta la borra, porque esas cosas pasan. Entonces, eh, ese es el pequeño detallito que quería hacer antes bueno. de, la, de pasarte la pregunta de Sergio ¿Qué es eh, criptomonedas? ¿Cómo valor añadido en el pago para e-commerce? ¿Cómo lo ves? Bueno, dos cosas Del tema que has dicho antes, creo que es muy importante que hablemos eh, Aunque sea cinco minutitos Respondiendo a Sergio sí, sí. La diversidad de medios de pago en un e-commerce es una ventaja Otra cosa es que logística y operativamente, a ti internamente, te suponga más trabajo no sé, te, eh, logísticamente sea un reto, ojo. Pero lo que sí es cierto es que si al cliente le facilitas el pago por el medio que sea, Bizum, eh, o sea, la verdad es que la, la, la diversidad de medios de pago es alta y es tu opción como eh, responsable de una tienda online, ¿no? ¿Qué medios de pago pongo en marcha? Tiene que haber un equilibrio entre lo que es logística y operativamente eh, eh, asequible para ti teniendo en cuenta el equipo que gestionas, sus conocimientos y tiene que tener sentido dependiendo de la experiencia de usuario que quieras ofrecer a tus clientes. La diversidad, en este caso, beneficia al cliente. Por lo tanto, yo creo, Sergio, que, que sería un acierto. Eso sí, logística y operativamente, luego internamente ya te las compondrás. Yo no sabría cómo hacerlo en este momento, pero la diversidad es positiva en este caso. Siempre, de hecho, dar la máxima facilidad a que el cliente sea el que primero decida y segundo, según su propia comodidad, eh, pueda eh, tener lo más sencillo posible el comprarnos. Porque lo importante es quitarle traba, quitarle filtro y nos cumplen, mm. a fin de eh, por ejemplo, quiere... una cosita. Nosotros, Sergio, por ejemplo, somos un mal ejemplo. Con nosotros solo se puede pagar por, por tarjeta y transferencia para servicios públicos. Ya está. No tenemos domiciliación bancaria, por ejemplo. Y nosotros somos conscientes de que perdemos un porcentaje de clientes por las formas de pago. Pero somos conscientes de ello y operamos en consecuencia. Es decir, es una decisión eh, tomada. Eh, ¿Ya vendrán más de, eh, medios de pago? En este momento no. Y sabemos que nos perjudica. ¿Vale? Por eso, yo cuando me hablo, cuando a mí me hablan de medios de pago, yo digo que por favor, abrid, abrid el abanico. Y eh, sí podéis soportarlo internamente. A través de operaciones correctas y, y una logística correcta, si podéis hacerlo. En nuestro caso, no. Por eso tomamos este tipo de decisiones. Pero volvemos pues atrás. No, no. Que me ha encantado lo de Facebook. Pues sí, porque Marcia también en chat estaba comentándonos, así que eh, Facebook, su caída y depender solo de una gran empresa. Bueno, para empezar, por favor, a todos los que nos escucháis, si tú tienes tu tienda y tu negocio en una red social, tus clientes no son tus clientes. Si tú tienes un canal de vídeo en YouTube, tus suscriptores no son tus suscriptores. No te pertenecen. Nada de lo que haces en esa red te pertenece. Por lo tanto, estás sujeta y sujeto a, eh, a, a, la, a, las, bueno, a los términos y condiciones de servicio de un servicio que mañana cambia algo y tú te tienes que aguantar. Desde aquí eh, he de decir que servicios como el de Facebook son impepinablemente y alucinantemente increíbles en funcionamiento. Ojo. Ojo, lo que ha ocurrido el otro día es un error humano, porque normalmente estas cosas de DNS son, son errores humanos. Yo ya he vivido una en proveedor de hosting y es un error humano. Y puede ocurrir, de repente, Facebook, tú también. Sí, sí, palabra a palabra. Madre mía. Una coma, ¿Eh? vaya una, vaya coma y una, claro. una coma y adiós al negocio al completo, por una coma. Exacto. Sí. Entonces, hay ciertas pa partes... Eh, eh, eh, bueno, como decíamos eh, y como se dice siempre, un, eh, un sistema es tan fuerte como lo es el, el sabón más débil de su cadera. Punto. El resto son pamplinas. Y, y hay ciertas partes de una infraestructura que se gestionan por personas obligatoriamente. Entonces, en este caso, ha ocurrido, eh, eh, en lo que ha ocurrido ha sido una llamada de atención para todos y todas las que tenéis exclusivamente vuestro negocio en un único sitio. Nosotros partimos como proveedor de hosting de que la mejor forma de tener diversificado el negocio es tener tu propia tienda online hecha en un, con una página web, hecha en una tienda online, utilizando un CMS, o no, ya depende de vosotros, pero utilizar un CMS te garantiza continuidad en, en el diseño y desarrollo a unos precios más económicos que los desarrollos propios y a medida. Y además, una eh, actualización continua de la tecnología que hay de abajo. ¿Okay? Parte 1. Para nosotros... Eh, un, un negocio online Es una página web Una tienda online Y no una plataforma eh, privada Por eso somos eh, devotos Y especializados en Wordpress Y WooCommerce en este caso Así como Prestashop Y utiliza las redes sociales para promocionar tu negocio Si todo tu negocio depende de Facebook e Instagram Yo me lo replantearía. Por cosas como la del otro día Esa es una razón La otra es que mañana cambian las condiciones de servicio Y ya está y te quedaste, pues nada, las aceptas y punto. Y la tercera es que nada de lo que hay en esa red social te pertenece. Nada. Nada. Por lo tanto, eh, si tu negocio se basa en Instagram, Facebook, YouTube o lo que sea, esos suscriptores no te pertenecen. Necesitas un medio exterior para poder captarlos y tener tu propia base de datos. Landing page, una tienda online o utilizar todos tus recursos en redes sociales para poder dirigir ese tráfico y esos usuarios que tanto trabajo te cuesta, que tanto trabajo te cuesta reunirnos, en, una, en un sistema que tú domines. Y para eso no hay nada mejor que una tienda online y un hosting. Lo siento por los forofos de Instagram y Facebook, pero bueno, un poquito de un, un cubo de agua fría de vez en cuando les viene bien, con todo sí. mi respeto. O sea que yo también lo utilizo. Y nosotros en Segran lo utilizamos, pero solo para publicitar lo que hacemos en nuestra web que es eh, nuestra forma de ver eh, el e-commerce. Yo es que, eh, por darle la contramedida a Pep, que nos comenta, nos polemiza desde comentarios, a Muy ver, bien, pues, sí, eh, sí es que tiene los mejores técnicos del planeta. O sea, eh, un error tan complicado eh, que le dejó entrar en la oficina a solucionarlo y lo solucionan en ahora horas, un problema global. Eh, tiene unos pedazos de técnico. De hecho, el mismo error de Google eh, lo, lo solucionaron en 47 minutos de infarto, porque a mí Facebook me importa más o menos. Pero Google, tengo su correo, tengo su Google Apps, Todo. tengo sus hojas de cálculo, base de datos, sus formularios, etcétera. Y dijimos socorro. Y la pregunta fue: eh, ¿podemos vivir en Google, sin Google en la oficina? Y el detalle de, de este problema no es que lo solucionen rápido. Tienes razón, lo solucionamos rápido. Claro, y ver, para adelante, ya claro. el problema minutos. es la pérdida. El problema porque, es la pérdida no de confianza. No. O el, el problema para mí en este caso fue, el primero, la pérdida de confianza y, segundo, el que eh, millones de, de personas que viven en base a WhatsApp, Instagram y Facebook se dieron cuenta de su dependencia total y de su vulnerabilidad de cara a su propio negocio que es lo que le importa entonces ahí eh, hablando en esas horas por ejemplo me fui a clubhouse se llenó se fui a twitter se llenó y la, y la discusión iba eh, te estás dando cuenta de que dependes al 100% de una única empresa intenta Ajá. depender de varias de un proveedor de hosting de, de varias redes sociales de varios proveedores, con lo cual si se cae una parte de tu negocio no te afecte una pérdida de más de un 15% de tu negocio, pero el problema está que yo hablé con mucha gente que el 100% de su, 100 de su negocio es Instagram y WhatsApp y Facebook y ya está, y entonces eso tenían un problema grave sobre todo de sentirse vulnerables a partir de ese momento Yo estoy con Pep en que algo que se soluciona en 6 horas si ¿sí es lo peor que les podía pasar, no, todavía hay cosas peores que pueden pasar ¿eh? que son pérdidas de datos eso es lo peor que le puede pasar a un servicio. Todavía hay cosas peores, pero estoy de acuerdo con él. Es decir, algo muy terrible se ha sucedido en cinco horas. ¿Ok? Eh, es asumible. Ojalá todo el mundo que, que nos llama porque se le cae su página web durante cinco horas fuese tan, eh, eh, bueno, tan amable eh, como tú. Lo normal es que, es que no sea así. Cuando tu negocio depende de un proveedor, eh, lo normal es que si falla, pues... Eh, eh, bueno, pues les des una tregua, lógicamente eh, Si tiene que ver, lógicamente, ese, ese fallo con el, eh, con, con el proveedor Y no con eh, la otra parte En este caso, era un problema de Facebook Pero, insisto, eh, por, desde mi punto de vista, una incidencia es una incidencia es, eh, Y es más, eh, en Facebook es anecdótico Yo no conozco otra de Facebook Sí las conozco de Amazon y de Google Pero de Facebook creo que es la primera que le veo Bueno, de todo el grupo de, de empresas de tal para mí lo importante, Pepe, en este caso, es que tu negocio no es tuyo. Es, eh, es lo que quiero recalcar. Esos usuarios, ese trabajo que haces con marketing, pagando campañas y tal, son usuarios que se quedan allí, no son tuyos en ningún aspecto. Por eso, insisto, no tener todos los huevos en la misma cesta y encima en una cesta que es una empresa que en cualquier momento cambia términos y acuerdos de servicio y, y te puede perjudicar. Es simplemente eso. Una incidencia. Bueno, habrá más, lógico, pero... Pero bueno, eh, si puedes tenerlo en un proveedor de hosting y utilizarla solamente para publicidad, mucho mejor. Eh, mientras escuchaba en las noticias, camino de casa, lo del tema de Facebook, eh, antes de que ya empezaran a decir en algunos foros que era un problema de DNS, si era DNS, solucionable, eh, pero yo es que pensé como tú, una pérdida de datos. Es que lo peor que le podía pasar oh. era que le dieran un borrado en los servidores, que a lo mejor habrá backup suficiente para todos esos datos, sí, pero es cuántos, no, no horas, no días, es posiblemente algunas semanas para poder restaurar todos los datos de Instagram, de Facebook y de WhatsApp eh, hasta recuperarlo todo, es que eh, cuando me ha pasado a mí, yo he metido 48 horas fuera de línea. Y era porque tenía que ir a un, a un backup de un centro de discos que como eran los backups en aquel entonces, rescatar el backup respecto de mi dominio, eh, sacarlo, ver cuántos datos hemos perdido del último backup de hace cuatro días, cuatro de ahora, sí, se han perdido muchos datos. Sí. Eso es que, a ver qué se hace. Y, y, y restaurarlo. Y a lo mejor estar entre unas cosas y otras casi 48 horas fuera de línea. Eh, ¿Cuánto le puede ocurrir eso a un Facebook con los miles de millones de usuarios y cuentas y datos? Eh, Podría haber sido un Facebook fuera de línea, eh, parcialmente, durante una semana sin ningún tipo de problema. Solo porque hubiera sido, en vez de DNS, problema de datos. Bueno, Entonces, eh, la verdad es que la peor incidencia que se puede dar es esa. sino que se lo diga a, a un proveedor de hosting europeo, magnífico por cierto, que se le quemó un data center y, y por su propia política de, de ordenación, de dónde tiene las cosas situadas, pues... Eh, de donde estaba haciendo la backup también se quemó el data center. Entonces, eh, ahora mismo están en litigios y, y solucionando la pérdida de datos de cientos de miles de empresas. O sea, y sí, WhatsApp no guardará nada, Pepe, pero eh, Facebook y Instagram sí. Y lo más seguro es que estén utilizando la misma infraestructura. Eh, lo más Entonces, posible, porque... Que se, eh... se, se pierdan conversaciones en WhatsApp, no pasa nada. Tú tienes una historia en tu, en tu móvil, hay una parte que se guarda en tu móvil, no pasa nada, pero de Facebook e Instagram no. Eso es otra sí. historia, Pep. En todo caso, esa es la peor que se puede dar. Y contra eso, sí, eso pues le, le puede ocurrir también con un de hosting. Lo que pasa que bueno, cada vez es más difícil con la sí. tecnología que estamos manejando. Eh, por terminar ya la parte técnica, eh, el, lo más normal de una copia de seguridad que tengamos nosotros incluso en local es que cuando vayamos a intentar aplicarla no funciona. Por eso, mm. el mes de la ciberseguridad, eh, un detalle, tenemos copia de seguridad, mm, probemos si funciona, vamos a instalarla. En un, uh -huh. un ordenador de prueba, una demo, los, lo que sea. Pero probemos que esa misma copia de seguridad funciona porque le damos al botón, decimos que tenemos la copia, pero la has probado alguna vez. A Exactamente. Resolver? Esa es una de las primeras cosas que hay que hacer. Estás en un proveedor de hosting o a nivel local, como sea tu infraestructura, no sé, en, en cualquier caso. Pruebas a hacer una copia de seguridad, abres un directorio, vuelcas y haces una recuperación de contenido y compruebas si funciona. Porque yo ya he visto cerrar empresas, yo ya he visto cerrar empresas porque estaban haciendo backup de las carpetas equivocadas. Yo ya he visto cerrar empresas por no hacer backup. Y lo digo así porque es verdad. He visto cerrar empresas, tener que despedir a sus trabajadores y enfrentarse luego a demandas de sus clientes por la pérdida completa de contenido. ¿Ok? O sea que el backup, tenéis que tener, eh, extremar las precauciones, siempre. Totalmente. Así se ha caído que, Twitch, eh... dice Pespote. Se ha caído Twitch. Ya empieza a ser una moda esto de las caídas. Bueno, todo no, no depende creo de la tecnología, sea... ¿no? Pero bueno. No, entonces, una, para Oye. mí que nos está troleando porque está dejando sí, el mensaje sí, desde sí. la propia Twitch. Sí, sí, lo está haciendo desde Twitch. Mal será, mal será. Que me alegra, me alegra ver tantos mensajitos desde Twitch. Se ve que, que el, el estar interactuando por allí funciona. Y entonces, pregunta, ¿desde Sageron tenéis pensado algún tipo de acción especial para este Black Friday 2021? Bueno, nosotros eh, normalmente hacemos varias cosas. Eh, lo primero es tener una oferta comercial definida. ¿no? Este, este año haremos un 75% de descuento del hosting del primer año. Eh, un precio de entrada ridículo. O sea, la verdad es que entrar en site Ground en un día como Black Friday eh, es, eh, pff, no, es, no es que sea regalado, pero casi. No es que tengamos una concepción de nuestro producto que sea de hiperdescuento. Pero lo cierto es que, en cierta forma, estamos obligados a, a tener oferta en el, en el Black Friday. A nosotros no es una cosa que nos guste. Pero lamentablemente hemos comprobado que si no tenemos Black Friday perdemos cierto, eh, cierto número de clientes que sí, al final, son clientes un montón. Que vienen, lo prueban por el precio y luego se quedan. Independientemente de que luego el segundo año sea más caro porque ya no hay es ese descuento. ¿no? Se quedan por la calidad, ¿no? Vienen por el precio y luego se quedan por la calidad. Luego es cierto que, me imagino como le pasará a muchos comercios electrónicos, hay mucha gente que viene por el precio y se va por el precio. Eso es indudable. La gente que busca la ganga, la superoferta, quiere ganga y oferta para el año siguiente. Y cuando hablamos de servicios y su renovación, hay una parte de clientes que... Que, bueno, pues que no renuevan porque quieren seguir pagando menos. Libres son, nadie les obliga a quedarse en ninguna parte. Después, tenemos la oferta comercial. Luego tenemos, solemos publicar contenido para dueños y dueñas de tiendas online. Para responsables de, de, de, eh, para responsables de, de negocio. Eh, tenemos publicados ahora mismo consejos de John Boluda, consejos de, de mucha gente que tiene mucha relación con el e-commerce y que tiene muchos conocimientos. Sobre temas, sobre textos, ofertas, cómo, cómo ubicar productos. Hay mucho contenido. También eh, vamos a publicar contenido nuevo. Y después eh, hay un, hay un e-book que es eh, para creadores de e-commerce. E ¿no? En este caso, WooCommerce, Y cómo crear un negocio online. Es un ebook que te puedes descargar gratuitamente, que puedes encontrar en siteground.es. En el fondo de la página, en el pie de página, tenéis una lista de e-books. Y ahí hay uno relacionado con, con comercio electrónico y muchos más. Hay uno de SEO... Bestial y uno de LinkedIn, que no sé quién es el autor eh, de LinkedIn. Eh, Emilio, no sé quién es el autor. Sí. También está disponible. De hecho, de hecho, estoy con estas manitas, estoy ya eh, avanzando bastante rápidamente para la versión 2 del ebook actualizada a día de hoy, con todas las nuevas funcionalidades de, de, de la plataforma LinkedIn. Con lo cual, eh, os animo a descargar esta versión actual. De que esto también es gratuita de ground Si queréis, os comparto la URL. Pero aparte, tener en cuenta: eh, dentro de poquito, espero poder pasar a saiground la versión 2 de e book de LinkedIn para que tengáis todo, todos los contenidos que se, que se pueden digitar para LinkedIn, pero actualizados al día de hoy con las técnicas y cómo manejar el algoritmo de LinkedIn a día de hoy. Que es que el algoritmo avanza y evoluciona de una forma increíble. ¿eh? Y continuando con la respuesta a tu pregunta, pero sí, la verdad es que al final si pones en marcha un ebook, las actualizaciones son importantes. Y, eh, y en definitiva, bueno, luego nuestro canal de YouTube, que tenemos ya muchas cosas específicas sobre WooCommerce, sobre comercio electrónico, eh, publicidad programática, o sea, de todo. Nuestro canal de YouTube, SideCount España, os recomiendo suscribiros que es gratuito además. Ya estamos por encima de los 10.000 suscriptores. A esto ya sabemos que no somos los Rolling Stones en temas de tal, pero, pero es una cifra bastante humilde. Es una cifra bastante buena, teniendo en cuenta que somos un producto de hosting que solemos soltar unos rollos impresionantes. No es el caso de Saigram. No es el caso de Saira. Por lo tanto, sí, las ofertas, Emilio, precio y contenido. Gratuito. Sí, y recomendar las ambas dos o sea, tanto por precio, son muy muy competitivos y contenido yo, yo he participado en un par de webinars de, de los que publican mucha audiencia, muy buenas preguntas muy buen contenido y, y sé que os preocupáis por intentar estar lo más al día en cuanto a creación de contenido de valor para los usuarios Sí, sí, la verdad es que es una de nuestras tareas diarias Mira, hay una pregunta de dominios que sí me gustaría responder eh, una, dos, tres, tres por encima de la tuya de la última tuya de Sergio. Bien. Hola, Sergio. Gracias por tu pregunta. Bueno, la verdad es que eh, Sergio nos pregunta ¿qué tipos de terminaciones de dominio recomiendas para diferenciar eh, el proyecto? Y lo comentas por SEO. Bueno, el dominio es importante, eh, el dominio es importante, pero no tanto como parece para el SEO. Eh, lo importante del dominio que tenga antigüedad, que tenga bueno, relevancia, etc. En, en particular, yo lo que te diría sobre los dominios, teniendo en cuenta la grandísima diversidad que hay en este momento, que prácticamente puedes componer palabras como te dé la gana, que lo que mi mayor consejo es que seas capaz de buscar un dominio para tu negocio que seas capaz de no tener que repetírselo a la, a la persona que te lo está preguntando o sea, en el momento que te dicen ¿cuál es que el dominio de tu web? y es capaz de anotarlo y acordarse sin tener ¿me lo puedes repetir por favor? has dado con el dominio clave eso es lo fundamental, lo digo porque yo trabajo... Esto es, ya, a mí me encanta esta cosa. Pero yo he trabajado siempre en empresas en las que he tenido que teletrear los dominios. Y es una cosa que, que, que, que se me queda a mí ya grabada. <risa> Emilio, es alucinante. <risa> ¿Cómo? Eh, Athens, cómo ¿Con dos Cs? No, no, con dos Cs no. Eh, ¿Cential? ¿Cómo? ¿Con C e latina? No, no, con Z y Y. O sea, cosas de este estilo. Site ground ¿cómo se escribe? Site, s a -I t -E No. Eh, si eres capaz de tener un dominio que no tengas que teletrear y que no tengas que hacer que te lo repita la persona que te lo está preguntando. Perfecto. Y ya está, poco más. El, el dominio es cierto que tiene relevancia en el SEO, pero hablamos ya de proyectos que tienen años, en la antigüedad del mismo, pero yo no sé hasta qué punto tiene peso en el SEO. Bueno, nadie lo sabe, solo lo sabe Google. Punto. <ríe> ya está. Eh, simplemente eso, experiencia de usuario, fácil de recordar, visible, que te dé pie a algo gráfico. Hace poco una, a una amiga, a Ellen. Me, me, me pedía consejos sobre esto, sobre eh, turismo de golf y tal, y dimos con gogolf.travel. O sea, al final hay tantas terminaciones que es súper fácil hacer un dominio que sea bajo y fácil de recordar. Cosas de ese estilo. Sí, de claro. hecho, en el... En el afterwork que acabamos de celebrar sobre eh, profesionales de SEO y de SEM, lo que comentaba es que el peso específico, por ejemplo, para posicionar en Francia el punto FR, eso había bajado mucho en favor de, de, de otros factores: eh, antigüedad, calidad de tráfico, retención en el dominio. Pero hay que tener en cuenta que de cara al usuario, el tener un punto ES para España, un punto FR para oh. Francia, etc., un punto eh, con M M MX para México pues eso le da una cierta confianza de que le van a tratar desde el propio país, en su propio idioma, una atención claro. cercana, lo cual al final redunda en el posicionamiento. Porque si el usuario se queda más, se retiene más, se fideliza más. Claro. Eh, Dice Sergio, cual, un, tienen... punto me, un punto me frente a un punto es un punto com. Si el resto de lo que va detrás del punto me tiene sentido y personaliza punto me, por ejemplo, y es eh, pegadizo y tal, yo, yo me inclino más por esta parte que por la técnica. Haz algo que la gente pueda recordar, identificar con tu marca. Por cierto, estamos, estamos teniendo muy buena marca en Twitter. Tenemos 33, espect 33 espectadores en directo en LinkedIn. Hola, Twitteros. Pero, hola, Twitteros. Pero los mensajes nos están llegando desde LinkedIn y desde sí. Twitch. Así que no seáis tímidos. O sea, si nos compartís preguntitas a través de la cajita de, de la propia Twitter. Eh, animaros porque vamos a responder en directo. Es que me da pena que tengamos Arismo 31, 31 espectadores en tiempo real en Twitter, pero no preguntan nada. O sea... Eh, <risa> pues no, pues no. Animaros, animaros, animaros. Es que, no solo, que no solo sea territorio de LinkedIn y, y de Twitch este, este live. Y entonces, eh, una preguntita que va relacionado con el temática de seguridad, eh, ¿principales incidencias más comunes que estáis teniendo en, en esta época y cómo las solucionáis? Las más comunes son la falta de preparación de los clientes de lo, lo que se nos viene encima. Muchas veces porque no sabe y nadie sabe qué tráfico vas a tener. Salvo que tengas 500.000 usuarios en Instagram y hagas una campaña de la nueva tienda online que acabas de hacer. Cosa muy típica también. Y, y, y, y lo que suele ser típico es que, además, ese tipo de tienda esté alojado en un servidor pequeñito. Eso es lo que suele ocurrir, ¿ok? Entonces, así, de este modo jocoso, lo que, que os quiero decir es que las previsiones son buenas. Cuanta más información manejéis, es buena. ¿Para qué? Para evitar una de esas incidencias, que es la caída de una web o una tienda online por, por pico de tráfico. ¿Cómo se evita esto? Primero, si tenemos medios para atraer tráfico a nuestra web, hay que medirlos. Y hay que dosificarlos, salvo que tu hosting esté preparado para soportar picos grandes de tráfico. ¿Cómo, se, ¿Cómo un hosting soporta picos de tráfico? Normalmente lo hace porque tiene una tecnología de optimización detrás y una buena infraestructura. Pero sobre todo porque vosotros habéis contratado en vez de hosting compartido, que está muy bien y es muy potente, ¿eh? y además cada vez es más potente, y pueden aguantar eh, picos de tráfico interesantes si tu web está optimizada. Esto es importante. Eh, lo digo porque hay una serie de productos que son los virtuales o virtuales cloud, que son como los tenemos nosotros, que pueden escalar a, a, a medida que va aumentando el tráfico y es una especie de pago por uso. Entonces, la incidencia más común es caída de servicio por pico de tráfico. Oye, bienvenido los picos de tráfico. ¿eh? Ojo, que eso significa que vuestro negocio está bien, sobre todo si son de los que compran. Pero hay que está preparado para ello. ¿okay? Entonces, uno, si desconocéis qué tráfico vais a tener, oye, <ríe> preguntadle a vuestro proveedor de hosting ¿Qué pasaría si vieron un pico de tráfico en el producto en el que estáis en este momento? Si, es hostico, si lo puede soportar, os pueden hacer un cálculo más o menos, deciros cuánto podría soportar y os llega bien. Eh, si no, la precaución es subirse a un producto superior durante una época en la que se producen mayores ventas. No pasa nada si vuestro proveedor de hosting lo permite caso 2, controláis la cantidad de tráfico de alguna forma que os puede llegar a la web, por favor tened en cuenta qué producto de hosting tenéis contratado <ríe> ah, compartido bueno, pues si controla pues, pues hazlo de forma dosificada para que eh, los usuarios vayan llegando si, si ocurre así, que ya sabemos que los usuarios también tienen un comportamiento muchas veces que no, eh, bueno eh, inesperado dosificad la, la entrada eh, este es un caso muy típico Persona que pone en marcha la tienda online, preciosa campaña de marketing, tal, tal, tal, tal. Y hay uno de sus canales, Instagram, Facebook, Twitter, el que sea, que tiene pues un montón de usuarios. Y hace un llamamiento, chicos, visitad, chicos y chicas, visitad mi nueva página web. y Entonces, dependiendo de la cantidad de tráfico que venga, normalmente suele ser, la gente suele hacer caso. Eh, entonces, si estás preparado, es que tienes un producto que escala y estás en el producto adecuado. Si no estás preparado, la, la web se cae. Y empiezan los problemas. Y esa es una espiral que tenéis que evitar. O sea, que prevenid la caída de vuestra web con un producto de hosting superior o escalable. Más sencillo creo que no se puede decir. Esa es la más común. Y luego, eh, respecto a proveedores de hosting, claro. Eh, la mayoría de las preguntas que nos hace la gente en el departamento de soporte, por cierto, que en el Black Friday, el día de Black Friday, una de las medidas que tomamos también es el refuerzo de nuestro equipo de soporte. Porque se puso una cantidad de, de, de, de ventas y de, y de contacto de los clientes que está por encima de la media. Y reforzamos el, el departamento de atención al cliente ese día eh, llamando a todos, prácticamente a filas. Y eh, otro, la mayoría de las preguntas que nos suelen hacer es esa: Oye, mira, que voy a tener un pico de tráfico, tengo una campaña. La gente que es prevenida. ¿no? Y nosotros les, les hacemos una buena recomendación, cosa que harán en otros productos de hosting, por supuesto. Y luego, las otras incidencias ya no tienen que ver con el hosting. Son relacionadas con el stock, los envíos, el corte de comunicaciones y cosas de este estilo que no tienen que ver con el hosting normalmente. O sea que la, la fundamental, Emilio, es la pérdida de servicio o lentitud. O lentitud en el servicio porque tienes un tráfico alto. Y esto se soluciona con un buen producto de hosting y optimizando vuestra web al máximo. Optimizar es que cargue por debajo de un segundo, si es posible... Por supuesto, por debajo de dos, y que a la hora de pagar, que, que hayáis hecho estas comprobaciones, no únicamente la página principal, sino las páginas principales de vuestro tienda online, incluyendo el checkout. Nos pregunta eh, Dani Tomás que cuál suele ser la tasa de fidelización eh, o de retención del usuario que viene típicamente por Black Friday porque comentabas hace un momento que justamente hay usuarios que vienen por precio y se irán por precio, entonces claro. aunque lo deseable es que vengan por precio y se queden por calidad, pero ese usuario de Black Friday, ¿cómo es de fiel con respecto a nuestro producto o servicio? Es que Dani, no sé si se refiere a nosotros o en general, yo creo que se refiere eh, en general. Sí, no, en este caso... Ah, eh, por sí. ejemplo de SiteGround, vale. En nuestro <risas> caso... Eh, ay, sí, sí, sí, que no lo veía, Dani, nosotros, en nuestro caso, tenemos entre un 20 y un 30% de personas que se van en el siguiente Black flag. y Normalmente tienen el mismo perfil. Eh, persona que empieza con su negocio, su página web personal, eh, que empiezan, que apenas tienen idea, compran un producto económico eh, y al año se van porque siguen necesitando un producto económico. nada más, Nada más. El resto normalmente se queda... Y normalmente se pasa al siguiente, al Groupic, porque tiene más de un proyecto, lo prueba en Black Friday, que ocurre mucho, gente que compra en Black Friday para probar cosas. No hace falta que sea Black Friday, ya os aviso. Tenemos 30 días de garantía, sí. podéis probar cuando queráis, no pasa nada. Eh, y eso es lo que, más o menos eso, hay un 30% que se, que se va. Y que es gente que en el fondo no nos interesa, pero que bueno, es que va implícito con el Black Friday. Nosotros queremos gente que, que, se, que esté preocupada por su página web, que sepa lo que ha contratado, porque tenemos un montonazo de herramientas en el panel de control, hecho por nosotros mismos, y súper bonito, y usable, y práctico. Que no tiene el resto de competidores para webs hechas en Wordpress, PrestaShop y todo esto. Erra, suites de optimización, de seguridad. Eh, para los que tenéis agencias, eh, hacéis una web y se la pasáis a un cliente que va automáticamente un producto de hosting, cosas de este estilo. Eh, cambiar la propiedad de las webs. Es decir, hay... hay tenemos herramientas que no tienen los demás. Entonces, que haya gente que entra en el black friday por, por precio eh, y se va por precio, bueno, pues no pasa nada. Oye, mira, le hemos dado un servicio, esperemos que se vaya contento, pero bueno, eh, se ha ido a un proveedor más económico y es algo que puedes trazar más o menos, que puedes... Trazar. Y luego, los que se quedan, que normalmente ya tengo que suben al siguiente producto, que es Grow Week o Grow Geek, que son productos ya multidominio, lo ha probado, le ha gustado y ya se trae todo lo que tienen otros proveedores. Espero haberte respondido, Dani. Más o menos ese es un sí. 30, ¿vale? Que seguro que hay gente que tiene más que nosotros. ¿eh? Sobre todo los que siempre van a precio. Eso es seguro que está por encima del 30. Que, por cierto, comentabas que eh, hacéis refuerzo de personal, preparación sí. para esta fecha, pero a nivel interno eh, ¿hacéis algo especial por el Black Friday y Cyber Monday? Interno te refieres a celebración. ¡Ja, <risa> También, también. No, celebración ninguna, ya os digo. Es una época de que hay mucha campaña de marketing, hay mucho trabajo en muchos departamentos y no, no es una época de celebración, es una época de sudor y lágrimas y punto. Ya está. Pero no, lo cierto es que internamente eh, internamente eh, hacemos sí hacemos algo especial. Primero, como te comentaba, los turnos de extras. Es decir, eh, normalmente, trae, tra, como trabajamos en 24x7, hay tres turnos, de ocho horas. Lo que hacemos es reforzar los turnos de mañana y tarde. Eh, y, y si normalmente hay, pues eso, eh, siete personas, pues va a haber catorce eh, o diez. Por una parte eso, reforzar los puntos donde realmente se necesita eh, recursos para atender a los clientes. Eh, por otra par, eh, parte, eh, estamos muy pendientes de las redes sociales. Oye, que no puedo acceder, oye, ¿por qué solo tenéis pago con tarjeta? oye La gente, en vez de preguntarnos en el chat, se va a Twitter. Bueno, oye, cada, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero, pero bueno, que para eso tenemos un chat maravilloso que funciona perfectamente y, eh, y es, eh, es algo que también reforzamos. Estamos muy pendientes ya de desde otros departamentos, no únicamente desde el soporte. O sea, para nosotros Black Friday es una época de, de más trabajo... Eh, de, de, bueno, de, como a todos vosotros, me imagino, ¿no? Eh, que, que os pasa, eh, pero ponemos especial énfasis en aquellos puntos en los que el cliente tiene punto de contacto, siempre. Y nos pregunta... Eh, Leyenda urbana, estaba esperando esta pregunta. <risa> estaba esperando esta pregunta, espero que me la haga en cada webinar. Mira, hay un mito por ahí de la IP española, el datacenter en España, o sea, hay cosas que... Que yo creo que los departamentos de marketing de las empresas de hosting se lo deberían mirar un poquito. Okay. Yo entiendo que cada uno dé mensajes para... ¡Ay, me estas esto! Eh, que cada uno dé mensajes para, para, oye, para arribar el asco a su sardina. Pero mira, no es cierto eh, que eh, la ubicación de data center y la extensión del dominio tengan relación. Ninguna. O sea, no la hay. Es más, díselo a Google, que tiene sus data centers repartidos por todo el mundo, con diferentes extensiones de dominios. Y que además todas sus IP son americanas, todas, estén en Ámsterdam, estén en Singapur o en Brasil. O sea, este, este mito de la IP española, el data center en España, no sé qué, data center en España te beneficia si tus clientes están en España y ese data center es más rápido en comunicaciones que uno que esté en Holanda. Punto. Si no, no tiene ninguna relación. Lo digo porque es, es un mensaje que veo siempre y que veo en alguna página de algún programa de hosting y que a mí realmente me... No, jolín, digo, que esto es absurdo. Hay gente que se lo cree. Bueno, pues no sé si hay gente que se lo cree, pero al menos genera dudas. Sergio, gracias por tu pregunta. No es eficaz. El datacenter eficaz es el más rápido. Punto. El que tiene El que se gasta una pasta en comunicaciones. Y no porque esté en Guadalajara o Valencia va a ser mejor que el que esté en Ámsterdam. ¿no? Normalmente el de Ámsterdam paga un pastón, como pagamos nosotros por salir por 10 o 12 proveedores de conectividad, por las autopistas de conexión más grandes de Europa, y por además tener un acuerdo de CDN con eh, integrado ya en el panel de control para que donde no tenemos data center tengamos presencia en otros data centers. Eso es lo que realmente funciona. Dos, dominio.es para páginas españolas, sí, claro, pero lo que importa es la etiqueta que le pongas en, tu, en, en Google diciendo la, la, la, la etiqueta del idioma. Esto es lo fundamental, que sea... Eh, el idioma eh, y la, la etiqueta correcta y el dominio. Está bien. La mezcla de. O sea, lo de las IPs españolas, te juro, Emilio, que es una cosa que a mí ya mm. todavía lo sigo leyendo y es como, ¿pero de qué vais? O sea, ¿y si es holandesa, qué pasa? O sea, os pongo el ejemplo de Google. Cuando alguien hace un 3-route cualquiera de nuestros hostings que están ubicados en Ámsterdam, tiene una IP americana. Es que es una IP de Google. ¿Vosotros creéis que Google.? serían los últimos en utilizar o los primeros, no serían los primeros en utilizar IPs de diferentes países si eso beneficiase su posicionamiento. Ahí tenés la prueba. No, no, creo que no hace falta hacer más. Es más, creo que España es el único país del mundo que yo haya visto que publicita IPs de, con nacionalidad determinada. El único. No, no, si vas a Finlandia y por los puestos de hosting no dicen IP finlandesa, no, o IP americana, que lo sepáis, ¿vale? me encanta este tema que alguien me y lo rebata, si es posible me y, y de hecho en, en Europa continental la velocidad de la fibra es tal que es que, que, que no es fácil saber que está en una ciudad la de enfrente o la de más cercano nosotros servimos que, más rápido eh, desde Amsterdam que prácticamente todos los proveedores de hosting desde España es, es que eso, eh, eso, eh, eso eh. es importante eso era importante cuando hace más de una década las conexiones eran otras y los milisegundos se notaban. Pero uh -huh. ahora Ámsterdam, eh, París, eh, Berlín, Londres, España, Madrid, es que, Frankfurt, es que Berlín. Es... Y, salvo que cruces el charco y ahí ya empezamos a tener milisegundos de, de diferencia. Pero, pero, pero el nuevo cable submarino que está trayendo Google desde las costas de Bilbao, en cuanto todo esto esté en marcha el año que viene, posiblemente, espero que así sea, abra un data center en España. Eh, entonces sí, entonces todavía más, porque me imagino que si todo sigue así, nosotros tendremos data center en España y lo que hacemos en Holanda lo vamos a hacer desde aquí, que va a ser una hecatombe, o sea, va a ser maravilloso. Eh, sí. Yo espero que ese día llegue. Eh, de todas formas, os sigo diciendo, servimos más rápido desde Ámsterdam, Emshaven, para ser exactos. Que, que prácticamente todos los jugadores de José desde España. Así, así suena un poco. Pues con chulesco, eso responde. Pero simplemente al, medidlo, al... medidlo, lo podéis ver, se puede medir. Eh, ¿sí? sí, de hecho, todo el mundo tenemos, en, eh, si entramos en modo de consola a nuestro dispositivo, un ping eh, o las múltiples herramientas que hay en el navegador para ir a web. Un 3 root para ver cuántos saltos das. Sí. <ríe> y hay gente que da más saltos dentro de España que nosotros desde el <risa> que se puede ver. no no no que no, Nosotros no hacemos publicidad engañosa, ni utilizamos estos tipos, este tipo de marketing que no, no sé muy bien de dónde ha salido a quién se le ocurrió. Pero IPs con nacionalidad es curioso. O sea, me hace mucha gracia. Y por cierto, una última pregunta de Dani Tomás. si alguna, eh, ten, ¿Alguna estrategia recomendada o que uséis de upselling dirigida a Black Fridays. Nosotros nos centramos en el alta nueva. No sé si es un error o un acierto. Normalmente es un acierto porque tenemos muchos años de experiencia. No nos, no nos enfocamos en, en... Solo nos centramos en algo. Nuevas altas. Entonces, a los clientes normalmente les hacemos ofertas fuera del Black Friday. No en el Black Friday. Entonces, si un cliente quiere comprar un plan de hosting nuevo, lo va a tener a un precio que alucinas. Si a un cliente luego quiere aumentar o hacer un upgrade, las ofertas las solemos hacer después. Entonces, Dani... Eh, por nuestro, en, nuestro caso, en nuestro caso No, no, no te puedo contestar eh, A nivel general Claro que hay estrategias de upsell Por supuesto eh, Normalmente basadas en, en dos cosas En duración de contrato y precio eh, Esa es una de las primeras O eh, en este caso Con la, eh, el añadir un producto extra a, a la oferta que le estés añadiendo Por ejemplo una cosa que de vez en cuando hacemos Oye, tienes un Growbig, pásate un Growbeek Y te regalamos el SG Scanner Y ahí no hay descuento O oh, es tu momento de pasarte a Growbeek Que llevas mucho tiempo con el Growbeek eh, Tonta, un, un tanto por ciento de descuento Siempre te hay que ofrecer algo a cambio Nosotros preferimos ofrecer valor que descuento No somos amigos de los descuentos ¿vale? No somos muy amigos de los descuentos Preferimos ofrecer algo Que te ayude a desarrollar tu negocio Mucho mejor que darte unos euros que los seguros son importantes, por supuesto que los descuentos son importantes, pero preferimos dar otro tipo de valor. No somos muy amigos de los descuentos, la verdad. Ya sé que no dice mucho a nuestro favor, pero es nuestra filosofía de empresa. Eh, ¿Peligra la venta de dominios con la proliferación de tantas apps? Yo, yo creo que no, pero... No. Mientras haya IPs, direcciones IP en el mundo, va a haber dominios. Ya está. O sea, y la mayoría de la gente sigue utilizando Internet. Y, eh, y es la única forma que tenemos para recordar direcciones IP de una forma sencilla. Es cierto que el tráfico hacia redes sociales o tal, crece. Y la gente, hay gente que no sale de Facebook. Es que ni para buscar, o sea, todo lo hace desde Facebook, ¿no? Una pena porque se está perdiendo lo, lo mejor de Internet. En todo caso, uh -huh. no creo que peligre, puede que cambie, igual que va a cambiar el... el el, el cómo es el hosting, de cómo es ahora ahora mismo que ves lo típico plan A, B, C tanto espacio, tanto procesador, tanto transferencia eso cambiará y simplemente nos iremos adaptando a la realidad cuantas más apps menos dominios, ¿cierto? pero lo cierto es que se sigue creando web como nunca se sigue creando páginas web como nunca y con incidencias como la del otro día de Facebook, espero que haya gente que se haya dado cuenta de que no puede tener todo en sitios que son plataformas eh, que son muy fáciles de usar y que tienen un valor increíble. Si yo no digo que no, ¿eh? que todo lo contrario, sí. Es más, celebro que existan por otra parte. Pero eh, es bueno que tengan eh, y que usen esta parte de internet que, lógicamente, conlleva el uso de dominios. Gracias, Sergio. Sí, eh, por cierto, vamos a ir terminando, eh, con lo cual, si queréis animaros a compartir alguna última pregunta, estáis a tiempo. Eh, comentarte eh, para los que os guste. El, temáticas de algoritmo, eh, comentaros que al principio como, al principio comentaba, eh, Twitter ha matado Periscope. Eh, desde la última retransmisión, esto ya se está emitiendo directamente de la propia Twitter y no Periscope, aparte de, de Twitch, LinkedIn, YouTube y Facebook. Y algo ha tenido que cambiar en el algoritmo de Twitter porque llevamos 200 y pico espectadores desde Twitter, cosa que... ¡Hola uh, eh, bueno a todos! Eh, y a todas. Hola, hola, pero es que eh, no, no era nada normal ese tipo de cifras antes, o sea, esto es, eh, como podéis ver por los comentarios, esto es claramente un live que, cuyo mmm, mayor número de personas interactúan vía LinkedIn, ahora está, estoy potenciando Twitch todo lo que pueda apoyando esa plataforma, pero algo ha ocurrido en el algoritmo de Twitter porque andamos en los 200 espectadores en línea eh, sostenidos desde Twitter y yo no he hecho ningún cambio. O sea, con lo cual entiendo que esa tiene que venir vía cambio de algoritmo. El algoritmo Fantástico. no lo da y el algoritmo no lo quita. Sí, exactamente. Entonces, José Ramón, eh, algo de la del live de hoy que eh, tú digas, tengo que comentar, pero no quiero que termine este live y que se te quede la punta de la lengua. ¿Algo que tengamos pendiente? No, que, la verdad eh, eh, no hay nada nuevo que yo haya podido decir la verdad no eh, lo que sí sí me gustaría es que si sois dueños y responsables de un e-commerce que uséis las cifras ¿vale? porque no hay nada es bastante desagradable que te llame un comercio electrónico porque se ha quedado la web pues porque, pues porque ni, ni tiene su web optimizada tiene un montón de queries lentas es decir, hay un desarrollo hecho detrás que no está bien por una parte por la otra porque no ha sido previsora o previsora ah, como decía antes y le he puesto el ejemplo como tres veces soy muy pesado lo siento pero que tienes 300.000 usuarios en 300.000 <risa> eh, 300.000 usuarios en, en instagram y les dices a todos venid a mi página web una página web que estamos en optimizar y en un producto pequeñísimo de hosting o sea por favor, sentido común. El hosting es importante. Nosotros hacemos lo mejor, lo mejor, os lo aseguro, con equipos dedicados que tienen pasión y muchísimo cariño por lo que hacen, para que vuestras webs estén bien. Pero hay una parte que os corresponde a vosotros y a vosotras. No quiero escurrir el bulto aquí. Eh, y deciros eso, que tengáis eh, cariño por el código de vuestra página, que tenga calidad que seáis previsores y que os preocupéis. Oye, ¿en qué pronto de hosting estoy en este momento? ¿Me llegará? No me llegará. Eh, preguntad a vuestro proveedor de hosting. Oye, ¿puedo subir de producto provisionalmente durante esos 15 días o los tiempos que el tiempo que vaya a hacer campaña? Y si os dicen que sí, adelante. Sed precavidos, porque a veces gastarte 80, 100 pavos más, eh, es la vida. Porque no hay nada peor que un usuario vaya a una página web que no está, que esté caída o que esté lento, o que sea lenta. Se acabó, tenéis una parte a un usuario que, cuya experiencia ha sido mala y puede incluso hablar más de vosotros. Simplemente eso, ser precavidos, utilizar las cifras para, en provecho de vuestro, de vuestro propio negocio. Nosotros desde nuestra parte haremos lo mejor posible. Eh, muchísimas gracias Sergio por el follow. La verdad es que José Ramón te ha hecho un, un webinar personalizado. Pero claro, aprovechando, <risa> aprovechando el comentario de Sergio, ¿cómo os contactan? ¿Cómo llegar a Sagground? Eh, ¿Cómo llegar a ti? Bueno, fácil, Sixground.es. Esa es la página web principal. No pongáis W ni nada, ya se autocompleta solo, no os preocupéis. Se ponéis siteground.es, nos podéis encontrar en Twitter en siteground.es. Eh, os recomiendo nuestro canal de YouTube, os recomiendo muchísimo, que es España, por cierto, os recomiendo muchísimo eh, los e-books que publicamos, entre ellos el de Emilio, de LinkedIn, pero tenemos de optimización eh, de WordPress, tenemos de seguridad de WordPress, tenemos un libro de SEO un ebook de SEO con 28 autores y 29 temas, casi 400 páginas, que es la joya de la corona y que es el más grande que se ha escrito en lengua hispana. Eh, tenéis nuestro blog eh, y tenéis, eh, bueno, pues eh, todo nuestro cariño del equipo de atención al cliente que podéis encontrar vía chat, ticket y que os atenderá encantado si tenéis alguna pregunta. Segrad.es y nuestras redes sociales. Y a mí, pues Moncho Mat, <ríe> Fácil. Moncho y Mat de Madrid, ¿era? que te dice más enfadado? No, no, no mucho más. Pues José Ramón, siempre un placer eh, tener live contigo en, en mis canales y gracias por todo el, el valor que ha aportado durante la conversación. A todos los que nos estáis escuchando en directo o los que nos escucharéis por diferido, pues comentaros, el Black Friday sin duda alguna es un momento totalmente especial dentro de tanto del consumismo como del comercio electrónico como del momento de ilusión de que nos lleguen esos productos que están que tanto que tanto deseamos eh, tener entre nuestras manitas y sin duda alguna que tengáis muy buen Flash Friday a nivel de compradores que encontréis las gangas que, que más os interesen a nivel de e-commerce de e y responsables de tiendas online que nos esté escuchando, que sea leve que no haya ningún problema que tengáis una estructura que aguante el tirón de, de ventas y sin duda alguna que aprovechéis eh, te, mira, Carlas, también te quiere, te quiere buscar por, por LinkedIn. Estoy disponible, abierto, sobre todo para agencias, que es un encanto trabajar con vosotros. Hmm, cierto, cierto. Eh, de hecho, en más de una ocasión hemos colaborado en, en actividades de organizar específicas para agencias y está, los que seáis de agencia y escuchando esta live, está invitado al 17 de noviembre, eh, un afterworld de debate y networking que patrocina Seground y que organizamos desde la Latina la Paz. Pero cuando se que agencias, tenemos... estáis invitados. Gusto por las agencias, que tengo, tengo un podcast con David Ayala que se llama Houston, tenemos una agencia. <risa> <risa> <risa> que sí, que sí, Carles, lo que quieras. Contacta conmigo y, y estáis todos invitados. Miren que hay que estar. Lo busca... <risa> buscaré, buscaré el podcast. Y a todos, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo live. Saludos. Chao, chao, chao.